Hola, soy Claudio. Bueno, ya estuvimos viendo eh, en GIMP cómo abrir archivos, ¿sí? estuvimos viendo la interfaz, cómo acomodar la interfaz a nuestras, nuestros gustos y preferencias y nuestras comodidades. Y ahora lo que vamos a hacer es ir viendo de a poco las herramientas que nos ofrece eh, GIMP. Primero vamos a ver las herramientas de selección. Y fíjense que a diferencia de Inkscape, que está la herramienta de selección, acá les hablo de las herramientas de selección. ¿Por qué? Porque en la parte, recuerden, esta es la, colu la columna de la izquierda, es la columna de las herramientas y abajo la las propiedades u opciones de cada una de esas herramientas. Vamos a ver que tenemos distintas herramientas de selección porque nuestro trabajo es con archivos distintos a los vectorizados con los que trabajábamos en Inkscape. Vamos a ver qué tenemos. Acá la primera herramienta que vamos a, a, a encontrar, arriba a la izquierda, es herramienta de selección de rectángulos. ¿Qué hace esa, esa herramienta de selección de rectángulos? Hacemos clic ahí. Acá abajo nos van a aparecer opciones que después chusmearemos más en detalle más adelante. Y lo único que tenemos que hacer es... Fíjense que el cursor cambió, la forma del cursor cambió. Y vamos a hacer clic en alguna parte y arrastramos haciendo un marquito para que seleccione una parte de la imagen. Suelto y queda conformado el marco con líneas de puntos que se mueven. Eh, línea de puntos, línea de trazos. También cada ángulo, cada vértice del rectángulo, tiene la opción de poder cambiar el tamaño para poder agrandar o achicar. O también podemos ir a alguno de los lados y hacer que ocupe más. Por ejemplo, yo quiero, ahora yo quiero que eh, seleccionar esta parte bien celeste del cielo. Bueno, entonces, shush, más o menos... Y vamos a agarrar un poquito más de acá. ¿ta? Entonces ahí yo ya seleccioné esa parte de la imagen. Por eso es que las selecciones en mapas de bits son distintas a las de imágenes eh, vectorizadas. ¿Por qué? Porque las imágenes vectorizadas están compuestas por un montón de objetos. En nuestro caso, toda la imagen es un solo objeto... Y a ese objeto le tenemos que seleccionar algunos pedacitos. Le tenemos o le queremos eh, seleccionar algunos pedacitos. Después vamos a ver qué hacer con esas selecciones. Pero si vamos primero con las herramientas. Eh, si a mí no me gustó seleccionar esta, par esta parte del, del cielo y en realidad quería seleccionar esta vaquita que está acá abajo del, del árbol, entonces simplemente hago clic fuera de la selección que ya hice acá, se borra la selección anterior, y ahora selecciono... la vaquita. Fíjense que si yo apresto la tecla suprimir, se elimina lo seleccionado. Recuerden, siempre viene en, nuestro, en nuestra ayuda... el querido control Z, el deshacer. Pero para que vean que... a partir de la selección... Se, eh, y va a empezar a, tra a trabajar o a hacer todas las indicaciones que nosotros le digamos sobre esa selección. Hasta que le digamos basta y seleccionemos alguna otra cosa. Acá hay otra, otro, otra herramienta de selección que es la de la selección elíptica. La selección elíptica hace lo mismo que la anterior, nada más que lo hace con círculos, si queremos, o elipses. Tiene las mismas herramientas de agrandado de achicado para estirar y aplastar. Bien. Ahora tenemos esta otra herramienta, que se llama herramienta de selección libre. ¿Qué es la herramienta de selección libre? La herramienta de selección libre es para dibujar lo que nosotros queremos seleccionar. Fíjense, yo de vuelta el cursor cambió y ahora es un lacito. Voy a hacer clic acá. Clic acá. Clic acá. Clic acá, clic acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, y cuando vaya al primer clic que hice, me va a cerrar la selección. Entonces ahora tengo seleccionado el lago. ¿Cómo sé si, si lo tengo realmente seleccionado? Aprieto suprimir, ¿ven? Va hacia un lago. ¿Sí? Control Z, ahí está. Es o sea, la, la, la forma más fácil de saber si se si está realmente seleccionado. Pero igualmente se ve todas las líneas de trazo este, moviéndose lentamente alrededor de, de lo seleccionado. Entonces, con, este, con esta línea herramienta de selección, hacemos un dibujo, contorneamos lo que queremos seleccionar. Después hay otro que es la varita mágica. Esto significa selección difusa o también lo podemos llamar selección por color. Por ejemplo, yo llevo el cursor y hago un clic acá en este, en este cielo que había seleccionado la otra vez. Me seleccionó todo el sector en donde aparece ese cielo que yo seleccioné. O sea. De donde aparece ese cielo. La parte del, del azul. Donde coincide ese azul. Eso lo selecciona. Fíjense que acá. Las nubes. Blancas. Y esta parte del cielo. Que no es tan azul. No lo seleccionó. Solamente selecciona. Lo que es. Del mismo color donde yo hice el clic. ¿Ah? Si yo. Quiero agregar más partes a esa selección, aprieto la tecla shift, la tecla de la flechita para arriba de las mayúsculas, y voy agregando partes a esa selección. Cosa que, ¿por qué? Porque la selección se hace sobre un color. Con shift voy sumando, le digo, y además agregame esto, y además agregame esto, y además agregame esto. Entonces voy ampliando la selección de este caso del cielo que quiero elegir. ¿Ya? Cuando estoy conforme suelto la tecla Shift y ya tengo toda esa parte del cielo seleccionada. De vuelta, suprimir. Ah, mira, me comí todo ese cielo. Control Z y ahí está. Hay otra herramienta que se llama seleccionar por colores eh, similares. ¿En qué se parece o diferencia con, con la varita? Es que este me va a seleccionar todas las partes que encuentre ese color, incluso fíjense entre las ramas del, del árbol y colores similares. Similares quiere decir que, bueno, si hay un celeste y hay un celeste, un cachito más clarito, ese celeste también lo va a seleccionar. En cambio, si hay un azul, no. ¿Se entiende? Y eso, desde acá, desde las herramientas de selección, podemos decirle qué tanto queremos que seleccione. Qué tan parecidos queremos que sean los colores. Esto en el umbral... ¿Sí? Por ejemplo, podemos decirle, bueno, mira, yo quiero. Yo seleccione nubes. Yo quiero que selecciones las nubes y quiero que selecciones un poco más. Entonces, ahí se nota que seleccionó bastante más. Fíjense cómo yo toqué esto y lo corrí, este umbral. Vamos a abrirlo un poquito más para que se note. Acá tienen. Eh, un porcentaje de umbral, y si yo bajo esa diferencia, vamos a bajarlo de acá, ahí, a ver qué hace, y ahí ya se achicó bastante, pero fíjense que, yo acá en el lago, no, en la lagunita, yo no había hecho clic, y sin embargo encontró un tono, un tono parecido, y también lo seleccioné, entonces, con estas herramientas, podemos podemos nosotros ir seleccionando distintas partes de, de la imagen.